El senador Comorera. Gracias, presidente. Ya les adelanto que desde nuestro grupo, nuestro grupo parlamentario vamos a apoyar la moción. También nos sumamos al agradecimiento a la senadora Muñoz por, como explicaba el senador Bill, del, del grupo parlamentario vasco, por esa intención de consensuar al máximo el texto y admitir algunas enmiendas de cada uno de los grupos parlamentarios. El número de, de, de delitos contra la libertad e indemnidad sexual que registra el Ministerio del Interior en sus balances de criminalidad no ha parado de crecer desde 2015, Gracias. hasta cifras aberrantes y, que duda cabe, es nuestra obligación afrontar las violencias sexuales y dar todos los medios posibles para luchar contra esta lacra. Una estadística que no es nueva, aunque lo nuevo es que se hable de ella mucho más debido a la repercusión mediática del caso de la manada, y eso es importante porque algo está cambiando en nuestra sociedad. La pregunta es, ¿realmente significa un aumento de delitos o un aumento de la conciencia de visibilizarlos? Es la pregunta del millón, porque los delitos contra la libertad sexual generalmente solo se persiguen previa denuncia de la víctima. Puede ser que el aumento de denuncia responda a un aumento de la conciencia social y de la decisión de las mujeres de sacar a la luz lo que antes se ocultaba. Iniciativas como el hashtag Cuéntalo en redes sociales, por ejemplo, ha servido a miles de mujeres para animarse a explicar sus experiencias como víctimas de acoso, abuso o agresión sexual, la mayoría de ellas nunca denunciadas. Esperemos pues que ese aumento estadístico se deba al hartazgo de las mujeres que han dicho basta ya y han decidido denunciar lo que antes en muchas ocasiones se ocultaba. Aunque debemos tener en cuenta la denominada doble victimización o victimización secundaria, es decir, las consecuencias negativas que tiene para la víctima la respuesta inadecuada e insuficiente del sistema jurídico ante la comisión de un delito, que suelen incrementar el sufrimiento de estas personas, pues experimentan sentimientos de enorme inseguridad, angustia, ansiedad por la repetición ante numerosas instancias policiales, judiciales, médicas de una información emocionalmente dolorosa frustración por la lentitud de la tramitación del procedimiento, desconfianza ante las autoridades derivadas del incumplimiento de las expectativas que tenían cuando decidieron presentar denuncia, incomprensión, etc. Por no hablar de que en muchas ocasiones en este tipo de procesos la víctima siente que es ella y no el autor del delito quien está siendo juzgada. Pues Por terrible que parezca, gran parte de la argumentación del juicio va a versar en muchas ocasiones sobre el comportamiento, la vestimenta, las actitudes y otras cuestiones relacionadas con la víctima y que van dirigidas a probar, por ejemplo, que consintió un determinado comportamiento sexual o que al menos propició que el autor erróneamente lo creyese así. Hay que conjugar necesariamente el respeto a la víctima y la presunción de inocencia. Y eso no es tarea fácil, pero es algo a lo que desde el legislativo tenemos que afrontar pues hoy en muchas ocasiones en la realidad diaria de los juzgados no se está conjugando bien. Es fundamental también mejorar la atención de las víctimas y para ello es imprescindible la necesaria formación técnica especializada en este tipo de delitos, de regulación específica en la materia e inversión en la Administración de Justicia, pero, además, nuestra respuesta no puede ser única y exclusivamente penal. Modificar el Código Penal es barato y vistoso, pero no es lo primordial y no puede ser lo único. En lo que tenemos que trabajar sobre todo es en evitar cualquier ataque a la libertad sexual y esa debe ser nuestra prioridad. Mejoremos el Código Penal todo lo que sea necesario, pero no nos podemos conformar con eso, con el castigo. Para erradicar la violencia sexual contra las mujeres hay que comprender a qué responde y, como señalaba mi compañera María Freixenet en un artículo publicado en El País, la violación tiene voluntad de someter. Esto va de poder. Hay que cambiar la mentalidad de una sociedad machista y patriarcal y unos poderes públicos que han consentido que lo sea, educación, educación y educación. Medidas educativas que hagan que las nuevas generaciones no repitan los roles y estereotipos de las que le precedieron. Hay que poner coto a comportamientos teñidos de machismo, de todos, a informaciones con sesgos sexistas, a una publicidad que perpetúa ese modelo. En definitiva, poner en la diana el patriarcado como sistema cultural y de valores. Prevención, prevención y prevención. Es urgente la necesidad de prevención, incluyendo desde la infancia una educación sexual no patriarcal, con perspectiva de género transversal y estructural. Hay que darle a la sociedad instrumentos de prevención basados en una educación y formación en derechos humanos, para saber percibir el rol secundario que todavía se asigna a las mujeres, no minimizarlo y convertir a esta sociedad en una sociedad igualitaria. Es fundamental la formación en enfoque de género. Así, para erradicar la violencia sexual contra las mujeres hay que comprender a qué responde y que ello es imposible con ceguera de género. Hay que acabar con los comentarios sexuales no deseados, las insinuaciones. Basta ya de normalizar conductas machistas. En, en definitiva, una sociedad del respeto. Porque ya podemos ir con reformas penales que mientras que no cambiemos una... Vaya terminando, señoría. Termino, termino. Mientras no cambiemos una sociedad que tiene un modelo sexual muy concreto, heteropatriarcal y dominante, solo seguiremos poniendo parches sin ir al problema de fondo. Aprovechemos este consenso que parece que existe para trabajar entre todos de verdad en ello. Gracias. Gracias.